Mi hermano Toño Martínez Velázquez, nacido en 1928, fue de Silao a Durango a buscar el tesoro. Mi hermano Toño con el maestro Virjan, este es mi hermano Toño. este es mi hermano Toño hermano Toño, gran amigo del maestro Virján, papá de Adán, el jefe de jefes de este lugar tan bello en Facebook. Este mi hermano Toño está con mi nietecito, o sea con su sobrino nieto. Esta foto fue tomada en Sila, Guanajuato. Esa vestimenta de mi hermano Toño es común y corriente, así andaba siempre porque siempre andaba en las boscas. Siempre andaba en las boscas. La mayoría de su vida se dedicó a las boscas, Así le llamaban ellos. A buscar tesoros. Bueno, mi hermano llegaba a California cada año. Allá estaba medio año en California y se regresaba a las boscas. Y allá llegaba a vivir con una señora que le tenía mucha confianza a mi hermano. Y ella le platicó que... Pues en las noches llegaba el general Fierro, de eso decía ella, que ella había estado casada o junta con el general Fierro. Y que le decía que sacara los papeles que tenía abajo de la cama, por ahí en el piso, en alguna tablita o algo. ¿Y qué hago, Toño? Pues él me dice que yo saque, él viene en las noches y me dice que yo saque unos papeles que hay ahí abajo de la cama, en el piso. este. Pues anímese, señora, le dijo mi hermano, y saque eso que hay ahí. un día la señora se animó, escarbó por ahí en el piso, abajo de las tablas de debajo de la cama y encontró unos papeles que decían que en la casa en Durango, en el pozo, estaba el tesoro que ahí había dejado el dinero una parte, el general Fierro. Así decía la señora en California, eso le platicaba a Toño. Entonces pasó el tiempo y un día se animaron a, a venir a la casa en Durango a buscar ese dinero, ese tesoro. Y compraron un aparato, la señora y sus hijos, o sobrinos, y vinieron de California a Durango a buscar ese dinero, ese tesoro. Llegaron a la casa, vieron el pozo, se metieron al pozo con el aparato, pero el dinero no estaba en el fondo del pozo, estaba en la pared del pozo. Esto es muy importante porque siempre buscamos en el fondo del pozo. No, el dinero estaba en la pared del pozo y lo sacaron. Le platicaba la señora a mi hermano Toño. Sacaron el dinero, pero como era bastante, pues como le hacían para moverlo, ¿no? Para acarrearlo. Entonces lo que hicieron fue, lo sacaron de ahí y lo volvieron a enterrar frente a la puerta de la casa en un pasillo que había. María Montalvo, ¿cómo está, Mari? Gusto en saludarte a tus hijos, a toda la familia. María Montalvo radica en California, ¿ah, María? Saludos, saludos, María Montalvo. Con mucho gusto, con mucho cariño a ti y a toda la familia que le estén pasando bien y a todos, a todos, a todos. Pues resulta que sacaban el dinero y lo volvieron a enterrar con todo y aparato en el pasillo que daba a la entrada de la casa a cierto número de metros. Pero sí se llevaron con ellos un costalito de monedas, oro y plata, seguramente, un costalito nada más. Lo subieron a la camioneta y agarraron rumbo a, sería Guadalajara o Zacatecas. Iban en la camioneta felices con su costalito de lana, ¿no? Entre ellos. Y lo demás, por pues lo dejaron sepultado ahí para regresar después por ese dinero. Pero resulta que los agarró un retén de policía judicial o servicios no sé qué y empiezan a revisar la camioneta y les encuentran el costalito de dinero. María Montalvo desde norte de Carolina. ¡Ay, saludos, norte de Carolina! Me cuadro, María Montalvo, que Dios los bendiga. Saluda a tus hijos, a todos. Entonces, pues el costalito ahí con ellos en la camioneta, pero llegan al retén, el retén los revisa de todo a todo, descubren el costalito y se los quitan y los meten presos. Los meten presos y les quitan el costalito con el dinero. les salen de la cárcel, pero, pero que se vayan, lo que decían siempre, ¿no?, pero vete, vete, sales, pero vete, si te vuelvo a ver, etcétera, etcétera. Así era nuestro México antes. Entonces la señora le platicó a mi hermano Toño de la casa donde lo había sepultado, etcétera, etcétera. Y mi hermano, obviamente, regresando de Estados Unidos, se fue de Silago, Anahuato, a Durango, a buscar ese dinero, ese tesoro. Ubicó bien mi hermano donde era la casa, la vio de lejos, iba llegando cuando le sale un por ahí, un amigo. Y, ¿Qué anda haciendo usted por aquí, amigo? Pues mi hermano Toño siempre cargaba su mochila con piedras y le dijo, pues, este es mi hermano Toño, mira. Es su vestimenta típica y clásica de buscador. Pocas veces lo vimos elegante, mi hermano Toño. Entonces le dijo a, al, que lo, al que le preguntó, yo busco piedritas, este, soy minero, busco piedritas. Ah, bueno, pues este, aquí lo vamos a estar este, vigilando. Y ya no pudo llegar mi hermano hasta la casa y se regresó a Silao. Al año siguiente mi hermano Toño volvió a ir a Durango, ahí cerca de la casa, ya estaba cerca de la casa, cuando le salieron varios y le preguntaron, ¿qué hace usted aquí?, ¿qué busca tanto por aquí?, ¿no le conviene estar por aquí?, ¿mejor regreses de donde viene?, lo bueno que no le hicieron nada a mi hermano y se regresó a Silao y ya nunca pudo, pero él sabía perfectamente dónde estaba el dinero que lo había enterrado la señora después de sacarlo de la pared del pozo. El maestro Virjan, el papá de Adán, fundador de este sitio, Recuerdos de mi Silao, con mi hermano Toño, Conocían de muchos lugares donde había dinero enterrado, pero lamentablemente por la situación de peligro, muchas veces no pudieron ir. Y me pregunta María Montalvo que si yo he encontrado tesoros. Mira María, yo escarbé, mira María, yo escarbé muchas veces. Pero nunca tuve yo la fortuna de... <ríe> Nunca tuve la fortuna yo de encontrarme nada. Mi hermano sí, en la... donde es la escuela y Ramírez, en la calle Fundación, frente al Santuarito. Ahí se escarbó mucho, que era convento primero. Incluso hay entrada de un túnel que da al Santuarito. No estaba yo el día que se encontraron, que una ollita, decían que era seguramente de la cocinera porque si hubiera sido del dueño, pues era más, pero era una ollita chiquita, creo que con 10 monedas, no sé qué. Les tocaron de a dos, tres monedas a cada uno, de plata grandotas, o sea, así, 1850 y tantos, me acuerdo, grandotas las monedas de plata. No sé dónde quedaron, hace muchos años. Por cierto, ahí escarbando en ese lugar, en la escuela, frente al santuarito, yo viví un detalle pues muy especial, estábamos escarbando, como que, iba, como que iban paredes de un cuarto hacia abajo, y le fuimos escarbando, siguiendo las paredes hacia abajo, estábamos como a dos metros del nivel del suelo, cuando el eh, que iba delante de mí, un poquito abajo, yo estaba en un escalón, le dio un con la pala y Salió de un terrón de tierra como, como luz, no sé, sería gas, no sé, este, y se atontó él y lo agarré yo y lo jalé y lo subí, pues joven yo de 20 años, macizo todavía, lo jalé y lo subí, pero un dolor muy penetrante que casi lo tumbaba uno, pero cuando él llegó con la barra en el terrón grande de tierra, como que salió luz, como un chispazo, y ya no le seguimos escarbando para abajo. Yo me retiré de ahí. Mi hermano escarbaba, escarbaba en un pozo ahí cerca también que había en el patio de la escuela. Pero luego cuando llegué a la casa me dijeron que habían encontrado una ollita con, con monedas de plata. Esas que les digo así grandotas. Creo que diez monedas, no sé qué, muy poquito. Decían ellos, pues este fue de la cocinera, pues era muy poquito. Pero yo en lo personal, Marín, nunca, nunca me encontré nada en lo absoluto. Jamás. E hice muchos hoyos, eso sí, este, escarbé mucho, pero nunca me encontré nada. Solo Dios sabe. Pero pues, vivo contento y feliz. Este, sano todavía, casi 79 años. Aquí estoy a sus órdenes. Pues eso fue lo del tesoro de Durango, que, que mi hermano Otoño ya no pudo... Pues ya no puedo regresar, ya estaba muy avisado, ¿no? Pero platicaba y, pues, solo Dios sabe quién lo sacaría o seguirá ahí, no sé, solo Dios sabe. Me da gusto saludarlos, que Dios los bendiga. Gracias, Mari. Norte de Carolina. Oh, muy allá, pero desde acá con, muchos, con, muy, con mucho corazón, que Dios los bendiga a todos. Pero hoy es todo y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima si Dios nos da oportunidad.